Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, como veis por aquí hemos venido a lo que es el río. Desde la cámara se ve un sitio maravilloso, ¿verdad? Pues bueno, he tenido que atravesar un poco los matojos. Eh, también he tenido que atravesar un montón de mosquitos. Y probablemente me vuelva a casa con un montón de picaduras. Pero la verdad es que merece la pena porque el sitio es precioso. Cuando venía hacia aquí... Eh, la verdad es que me he encontrado a bastante gente eh, bastante gente caminando ya ni siquiera eh, con sus mascarillas estamos eso en un pueblo estamos en un pueblo vale y aquí el contagio pues se ha reducido bastante eh, probablemente incluso el virus ya no deambule po por este pueblo eso sí en cuanto se abra otra vez cuando se abra otra vez la cuarentena y, empieza, y empiece a venir gente de fuera, muy probablemente pues, el virus otra vez se, se extenderá como, como estaba antes. Pero bueno, tampoco hay que pensar en ello. Simplemente pues, bueno, hay que ser lo más consciente posible, eh, bajar el número de contagios lo máximo posible. Y bueno, la verdad es que ahora está en un punto bastante bajo. Y, y bueno, estoy, estoy contento porque, porque probablemente eh, podamos salir o podamos movernos libremente, porque aquí, por ejemplo, ya se puede salir, eh, podamos salir con una libertad, si no plena, pues mucho mayor a la que teníamos hace unos días. Votar o no votar no va a suponer ningún cambio, entonces hay que ya pensar en, en alguna manera de, de realizar el cambio. Entonces bueno, si me dicen aquí voy a votar probablemente no, no vote a nadie, pero la verdad es que me gustaría encontrar una manera de que se produciera ese cambio. Bueno pues nada, me despido con este paisaje maravilloso, espero que paséis un buen fin de semana porque ya es viernes, claro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.